Vamos a seguir avanzando acá. Group. Bueno, esto lo vimos al inicio. Que es agrupar nuestros, nuestros objetos. Entonces aquí está Group. Podemos agrupar. Que nos sale la cadenita aquí, nuestro icono. Remove Group. Simplemente nos deshace ese grupo. Ya no está más agrupado. Lo voy a llevar a volver a agrupar. Y bueno, este Select All Items Group, que es Control-G, ¿se acuerdan? Si yo hago Control-G en uno de ellos, automáticamente me selecciona todos los que están en el mismo grupo. Oprimo U. Y ahora ya no tengo más agrupaciones allí. Take. Vamos a ver qué nos tiene aquí Take. En este caso no tenemos... No se nos resaltan estas. Se nos hubieran resaltado, por ejemplo, aquí, donde teníamos varios tech. A ver, vamos a ir hacia atrás. Control Z. Hasta el momento en que... teníamos grabado... Uf, eso fue hace rato. Eso ya casi llegó. Eso, ahí. Que tenía dos tech. Entonces entonces ahí tengo ese, esa partecita y ahora sí lo tengo resaltado porque esta opción simplemente me dice ir a la, al siguiente take, si yo le doy T fun, me selecciona el de abajo, si hubiera tenido registrado 3, 4, 5, 6 entonces me va cada vez que yo le diga next take me, me irá seleccionando el siguiente y el siguiente, aquí previous take, bueno irá hacia atrás este me borraría el, el take activo, entonces el que tengo seleccionado. Vamos a ver. Ahí me lo borra. Doy control Z. Take. Este vendría Crop, eh, crop Top Active Take vendría a borrarme todos los takes que estén inactivos. Sí, y me toma solamente el que tengo activo. Eh, después tengo duplicate activity take bueno este me lo duplica me lo coloca siempre ahí junto ahí al ladito después dice lo eh, active take eso haría que ahora si yo le doy clic a los otros take no me los no me los deja seleccionar Voy a dar control Z. Ahora sí puedo seleccionar porque ya fui un paso atrás y ya quité esa opción. ¿Sí? Por ejemplo, entonces yo coloco la del centro, que es la que me gusta. Entonces simplemente voy, no quiero hacer confusiones, pero de todas maneras quiero conservar los take que tengo ahí al lado, por si más adelante los quiero volver a usar. Entonces le digo lock, toctive take. Y así me evita de hacer errores. De pronto, mientras estoy seleccionando, de seleccionar uno de los otros. Bien, entonces eh, vamos a seguir aquí. Aquí me dice Show FX Shine for Active Takes. Entonces este me mostraría los efectos. Los efectos de la del objeto seleccionado, del take. Bueno, que vendría a ser parte del objeto. Yo como aquí no tengo ningún, ningún efecto puesto, me abrió la posibilidad para insertar uno. Voy a meter, por ejemplo, este a ver. Entonces ahí lo tengo. Cierro. Es decir, no tiene nada que ver con el que tiene acá, es con cada uno de los, de los take que tengo aquí. Bueno, entonces si yo le doy, bueno ahorita como puedo seleccionar solamente el del centro porque le dije que me lo, que me le pusiera candadito, ahora lo voy a quitar. Si yo selecciono la parte de arriba, el take de arriba, y le digo take show FX chain for active take, me mostraría lo mismo que anteriormente para la posibilidad de poner un efecto porque no tengo nada en ese en ese en ese take mientras que si yo selecciono el del centro que fue el que usamos ahora le pusimos un efecto y le doy la opción me sale que sí tiene un un efecto el de abajo obviamente no le hemos puesto ningún efecto voy siempre allá pues no tengo ningún efecto Sí, entonces cada uno de estos take puede también tener su propio efecto, independiente al de la al de la pista. Vamos a ver. Ahora, sí, selecciono este mismo take. Y tengo Remove Effects for Active Take. Entonces simplemente si le doy clic ahí, ya no tengo más efectos. En, en ese take voy a comprobar a ver si es verdad bien. ahí ya no lo tengo más bien seguimos bajando y bueno aquí tenemos take volume, volume envelope pan mute y pitch volumen, panorama, silenciación y esta es la entonación entonces bueno voy a hacer vamos a coger la batería y dedicarnos un poquito para ver esta opción que es interesante entonces aquí tengo este pedacito de batería que ya lo tenemos conocido si yo lo selecciono no, antes de seleccionarlo si yo me ubico aquí arriba voy a agrandar esto un momento si yo me ubico en el borde superior del objeto y comienzo a bajar me aparece esta línea que vendría a ser el volumen el volumen de este, obje este objeto si yo me muevo a la izquierda como vimos anteriormente me, queda, me crea estos atenuaciones, estos Fade In y Fade Out que también si hacemos clic derecho podemos cambiar su modo de comportarse Bien, ese es el volumen de nuestro objeto. ¿Por qué hay un envelope de volumen para este objeto que no tiene nada que ver con este? Porque este sencillamente no es modificable. ¿Sí? Entonces voy a dejarlo aquí un poquito en eso ahí. Y vamos a ver nuestras opciones de Take Envelope. Ahora voy a colocar... Take Volume Envelope y me aparece rápido arriba una línea roja parecida al otro. Con la diferencia si ¿sí? este también si bajo este si bajo este volumen y bajo esto me bajará también el volumen del otro. La diferencia es que este de abajo ahí me sale un letrerito Envelope Volumen y aquí eh, Edit Volumen. La diferencia es que si yo mantengo oprimido por ejemplo Shift en esta parte de aquí Puedo crear puntos, puntos que yo voy a ir moviendo y voy a ir atenuando si quiero. Por ejemplo, aquí abajo. y aquí lo puedo dejar más alto, ¿sí? Esto no lo puedo hacer con el con el otro tipo de volumen, que ese es como el volumen general del objeto, ¿ok? Bueno, entonces esa es la diferencia entre estos dos tipos de volumen. bien, entonces podemos hacer varias combinaciones con ellos ahora, mmm, bueno voy a poner a esto, a ver cómo ahí va bajito, ahorita sube y otra vez baja y ahí otra vez vuelve a subir bueno, ahí vimos el ejemplo de este take de este sí, take envelope de volumen vamos a ver